FILOPOESÍA La mezcla de poesía y filosofía es una fantasía. No tiene por qué ser melancolía, ya que puede ser la alegría de quien ve a Dios en cada rincón todos los días. La naturaleza está en extinción. Cuidarla y respetarla puede ser su salvación. La inteligencia del hombre está perdida en la ciencia sin conciencia y en el dinero veneno. La verdadera sabiduría está en los pueblos ancestrales que conservan la vida con esmero. Entonces, por un lado está la tesis del capitalismo, y por el otro, la antítesis del comunismo, sintetizando más de lo mismo, financiando al terrorismo y enalteciendo todos sus sismos con eufemismos. Aunque seas esclavo, puedes saborear la libertad, no colaborar con su causa y negarte a participar. Todo está en la mente. El mundo sin fronteras con abundancia y la prisión. Pero el autosabotaje y la presión del grupo buscarán tener el control de tu intención. Ser feliz no debe depender de nada exterior. La felicidad sin objeto es la dicha interior. La palabra trabajo tiene por origen un método de tortura. Esa es la realidad que nos dieron, aunque les falte cordura. Imagínate que lo que haces es lo que más te gusta. Imagínate que no existe el dinero, a ver si te asusta. Imagínate que a tu alma es lo que más le gusta. Imagínate que da igual el color de piel o la condición, rico o pobre, lo que importa es la visión. Todo lo que no vemos es lo más increíble. No lo sabemos, pero entendemos que es perceptible. Insisto en que la mayoría de humanos no le encontraría sentido a la vida sin la plata, como si esta fuera el fin de la causa y no el medio que nunca alcanza. La escasez es el pan de hoy y el hambre de mañana para los países ricos, y el hambre de hoy y de mañana para los países pobres. Es tan criminal el orden establecido y el sistema financiero como lo son el corporativo y el mismísimo dinero. Detrás de todo lo que consumimos hay dolor e injusticia. Muchísimas veces proviene de trabajo esclavo, aunque te vendan sonrisas. Hay que ser coherentes con la acción. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Tiene su función. En la vida, el 90% son excusas. Escuché por ahí. Y tiene mucho sentido si de lo que trata es de algo sobre ti. Acuérdate que la mente no te va a dejar fácilmente tener el control. Además, si la superas, a través de tu propio cuerpo te puede hacer un boicot. Nada puede detener a la misión del alma, pero necesitas tener muy limpio el corazón.